Lo que ha ganado en el Congreso de los Diputados y ha ganado también el Conjunto de la Ciudadanía Navarra es el encaje constitucional, la lealtad institucional, el entendimiento, el diálogo, el acuerdo ...y Navarra es una comunidad absolutamente solidaria... ...y así viene reflejado en nuestro convenio... ...que habla además de presión fiscal equivalente... ...con el conjunto del Estado. Es importante en el sentido de que moderniza y actualiza... ...los nuevos impuestos, sobre todo lo que tiene que ver... ...con la tasa Tobin, con la tasa Google... ...y también lo que tiene que ver con el comercio electrónico... ...por lo tanto modernizamos, adaptamos el convenio... ...a las nuevas figuras impositivas... ...y eso, bueno, pues yo creo que es una buena noticia... ...que la hemos trabajado con los técnicos de Hacienda estatal, con los técnicos de Hacienda del Gobierno de Navarra, a los que les quiero agradecer sinceramente su trabajo y que ha sido avalada por la gran mayoría del Parlamento de Navarra y bueno, pues a la espera de concluir las votaciones a la tarde también va a ser avalada por la gran mayoría del Congreso los diputados que ha entendido que esto tiene un perfecto encaje institucional y constitucional. Gobierno de Navarra. Nafarroako Gobernua.